Contame un poquito, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu función como, como dula? Que muchos no saben qué, qué es eso. Bueno, pues una dula, una dula de parto es un acompañante emocional para ese momento, justamente para el momento del trabajo de parto y desde un poquito antes, porque es la encargada de dar la información uh -huh. para que puedas tomar decisiones conscientes y que no te agarre por sorpresa el parto y sepas perfectamente lo que va a pasar. Además, pues tiene bastantes trucos en su galera para mostrarte Cómo llevar las olas a un mejor puerto en calma, en confianza de tu cuerpo y del cuerpo de tu bebé que él también está naciendo para que tengas una experiencia empoderadora y de lo más bella en toda tu vida. Va a marcar tu vida. Sí, no, definitivamente marcó mi vida, o sea, a mí sí me dolió un chingo, un chingo, pero realmente... ¿Te valió la pena? Obviamente <risa> vale la pena, siempre decimos eso, sí vale la pena, pero me dolió bastante, <risa> pero la que hizo que esa transición eh, no fuera tan horrible... Fue fue Ale y también obviamente fue cuando me metieron en el jacuzzi que ahí fue como que sentí un alivio. Pero Ale tiene unas técnicas entre aromaterapia y unas cosas que te ponen la mano para canalizar como que el dolor o Así mandarlo es. hacia otro lugar. Así Entonces, eh, pues contanos un poquito de, de, de esas cosas que usas. Que, pues me ter, terminé con toda la mano apretujada, pero sí me sirvió como... Oh, esta madre. Eh, realmente utilizamos varios métodos de alivio del dolor, ¿no? Tú te refieres a unas peinetas ah, que dale, peinetas. hicimos para que tuvieras acupresión y de esa manera activara otros centros nerviosos okay. que distrajera tu mente de lo que estaba pasando en tu vientre. Sí. Entonces, mientras el vientre tenía una contracción, tu cerebro recibía antes la señal uh -huh. de que otra parte del cuerpo dolía uh -huh. y ya no te concentrabas tanto en la contracción en sí. sí que sí. si bien es cierto, sí duelen, sí. bueno... Depende, obviamente, el dolor es una cuestión muy personal, muy sí, subjetiva. Sí, claro, no, exacto, hay mujeres que ¿no? dicen que no les ha dolido nada. Exactamente, sí, hay, hay mujeres que tal vez no les haya dolido tanto o mucho, etcétera, sí. es una cuestión muy subjetiva. Eh, también es cierto que sí hay sensaciones intensas, sí. ¿no? pero que esta, estas oleadas de estas sensaciones traen una recuperación inmediata. Te ah, si sí. has a acordar de los descansos, sí. que son así de que, wow, no puede ser que me haya estado muriendo hace medio segundo y ahorita esté sintiendo tanto bienestar, sí, exacto. hasta placer, sí, exacto. ¿no? ¿Y cómo es eso? Pues porque después de estas olas de Ajá. oxitocina y de contracción vienen estas endorfinas de bienestar y placer que nos hacen... Que este trabajo de parto sea muchísimo más llevadero, muchísimo más eh, a gusto. Exacto. Y al final digas, lo volvería a hacer igual. Claro, exacto. ¿no? Ale tuvo tres hijos, tienes tres hijos, ¿verdad? Tres, tres hijos. Y ya en el último ella me contó que ya estaba comiendo así de que hamburguesa y papitas y que estaban en una fiesta, todos bien a gusto. ¿Fue el tercero o no? ¿O no, el... pero no fue mío. ¡Ah, no, <risa> Bueno, alguien me contó de que estaba muy a gusto porque cada una tiene su ritual a la sí, hora de sí, parir, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero de que estaba muy a gusto, así como que viste muy, muy, muy light. Cada una se lo toma como puede. Obviamente los dolores en todas las mujeres son diferentes. Yo tuve parto, pues, en casa, en pandemia, en agua. ¿Qué más me faltó? Pues después de 17 horas de trabajo de parto. Sí. Eh, ¿Hubo cambio de equipo médico al, al qué te día. parece, dos, tres semanas antes? Dos, yo creo que fue Sí, fue, vida. fue, sí. luego, luego. Y esto es muy importante que lo sepan porque luego... Sentimos, yo creo que es importante comentarlo que a mí sentimos la relación de profesional de salud en vertical. Sí. Y lo que el prestador de salud me diga, ya sea el obstetra, la partera, sí. y como que hay esta cierta pleitesía, porque parece que, que tu vida y la vida de tu bebé están en sus manos. Pero la verdad es que es un proceso fisiológico perfectamente natural, perfectamente en salud claro. y no hay esa verticalidad en la relación, okay. sino que es una relación horizontal donde tú compras un servicio okay. y lo compras con estas características, con agua, con tiempo, con paciencia, con este equipo y si no te dan ese servicio simplemente puedes ir y cambiarlo claro. por otro fue lo que tú hiciste, sí, ¿no? Exacto. Que decidiste es que, que yo no me quería hora. ir al hospital, la, la partera que tenía pues se eh, fue de viaje y fue de que bueno, pues y ahora porque aquí en Monterrey realmente no se conoce mucho, yo creo que mismo también porque los hospitales es como que no, no, de que somos solo nosotros o se sabe, te ponen un miedo que no existe de que es muy peligroso, que la y entonces, pues bueno, te ponen muchísimos miedos a la madre, que eso hace al fin y al cabo que termines en el, en el hospital. Y encima ni sepas que estás corriendo más riesgo porque te están induciendo, claro. corres riesgo de que te estés desangrando. A pesar de que estés en el hospital, te ponen tanta cosa y tanto cosa el bebé, pues que puede ser perjudicial, ¿verdad? Eso es violencia obstétrica. Y eso es violencia. Eso es sepan? violencia obstétrica. Así nomás se los decimos. Ya quedó <risa> bien clarificado. Justamente cuando te hacen un chorro de intervenciones que tú no sabes en qué consiste el procedimiento cuáles son sus riesgos, cuáles son sus beneficios ¿Por qué te lo están haciendo? Exacto. Eso es violencia. Y en el área de obstetricia pasa muy seguido porque las cosas son tan rápidas claro. que de repente ya estás firmando. Sí, no firmando. te das cuenta de nada. Ya te, estás con dolor y todo pasó bien rápido. Y en el hospital estás muchas veces firmando después de que ya te hicieron las cosas. Exacto. ¿no? Y, y sí. no te dijeron, oye, agua va. Este, va a pasar relájate, esto. Te, sí. te, te agarro la manita. Sí, no, no de simplemente... que la tarjeta, la tarjeta y vos... Pero es que se está saliendo. La tarjeta que tenés que pagar es de el nuevo no, hombre, así no está, no, eso no está chido mi gente, no está sí, chido, sí, sí, y sobre sí, todo sí. algo que me pasó a mí con los hospitales, pues porque estábamos en plena pandemia, y yo realmente tuve un gran conflicto que Ale, pues siempre está ahí ayudándote a responder todas tus cuestiones, ¿no? Eh, porque en ese momento no dejaban que los papás entraran al, al, al parto, hospital, ¿no? A, ni al hospital, yo creo, poco más. Eh, obviamente, carísima la situación porque también aquí hay algo de, de bolsillo que hay una diferencia bastante notoria. Eh, no sabían de que sin invitados y Y sobre todo algo que a mí me hacía como el cringe, así de que parías y se te llevaban a tu hijo. ¿Y quién se lo llevaba? Y se lo lleva una morra. Y no, pero va con un policía. Y después, yo después fui a hacer estudios a niños en hospital y vi el policía y digo, no, bueno. O sea, mi papá, Anti mi abuelo, ¿no mames? Natural, o sea, sí, totalmente, ¿no? <risa> Horrible. Eh, es que tenemos que irnos a que el parto es un acto mamífero. Exacto, empecemos ¿no? desde el principio. Desde, desde el, el inicio, principio. Sí, ¿no? Vamos los, a... los orígenes Ajá. de la humanidad. Sí, sí exacto. exacto. <risa> Las mujeres parimos ¿no? Uh -huh. En estos lugares íntimos, cálidos, ¿no? Tal exacto. vez ahí en el fondo de una cueva. Exacto. ¿No? Donde hay luz, ¿no? Donde hay privacidad, donde no está todo el mundo viendo a ver cómo le haces, ni mucho exacto. menos. Exacto. Y les voy a mostrar cómo, y les les voy a mostrar cómo se hacía les voy a mostrar esto es así de parada de agachada parada o como fuera nada de estar acostada no verdad eso para pues nada, lo puso demasiado lo puso <risa> lo puso un rey que era el doctor pues para poder ver el parto de su esposa pues le queda más cómodo a los doctores en funciona a la, a la posición del doctor Exacto. Pero evidentemente no en beneficio de la mamá no Nunca. en beneficio del bebé entonces, cuando ya podemos recordar, porque lo tenemos en el ADN de las mujeres, ¿eh? o sea, es un proceso fisiológico involuntario, no tienes que hacer nada, tienes que dejar que pase. Tienes que relajar. ¿no? Que soltar, ¿no? Como dicen, flojita y cooperando. Sí, ¿no? ya sé. Odio esa frase, soltar, pero, soltar. pero en el parto en, este caso, en el parto aplica. sí aplica, porque cuando yo me ponía, me acuerdo que me ponía bien, bien dura, peor de que el bebé se te sube, y era de que y duele, pues, y duele bastante entonces tenías que someterte yo en mi cabeza simplemente me, me intentaba irme a otra dimensión o sea, y porque... me hiciste acordémonos sí. que no, que te quedaste en tu cuarto sí. afuera estaba pasando el mundo la vida había mucho ruido sí. mucha gente sí. y tú estabas en tu cuarto pidiendo este respeto a tu privacidad concentrándote sí en irte a Excepto. esas partes de tu mente donde encontrabas paz y relajación. Sí. Entonces, eso es muy importante recordar que las mujeres tenemos las habilidades para sí. salir dentro de nosotras, no están afuera. Claro. ¿no? Entonces, eh, una vez que ya conectas con esta mamá mamífera, ¿no? que en ese momento también están haciendo, sí. ¿no? Entonces ya puedes liberar, por así decirlo, el cuerpo así de es. tu bebé nace y lo primero que quieres hacer cuando, cuando lo recibes es olerlo, lamerlo, <risa> <¿no>? ponértelo <risa> encima de ti, abrazarlo y que nadie te lo quite. Sí. Y eso está demostrado por la ciencia que tiene muchísimos beneficios. Así es. Innumerables beneficios, la verdad es de que la ciencia no le ha llegado todavía a demostrar por qué la naturaleza tiene tanta razón. Okay. ¿Sabes? Entonces, no, ¿por qué tenemos.? Porque es contracorriente, ¿no? Nomás por porque el patriarcado y un rey en un momento decidió que esa era la mejor manera, pues no. no y no todo un sistema, un de sist salud Y después que, viene el sistema que de. Que ya nos hemos adoptado y que lo tenemos bien, bien arraigado. Tan uh -huh. es así que le llamamos eh, parto natural a que te hagan una episiotomía, a que paras acostada, sí. que no te dejen beber ni comer. O sea, conectemos. Conectemos. Ajá. ¿Qué necesitamos para parir? No, no necesitamos nada más que la fuerza interior que tenemos las mujeres, ¿no? Y podemos utilizar métodos de alivio, información que empodera. Información fundamental. Yo tenía tantas dudas que... Porque por un lado, pues es lo que ves, lo que te muestran en la tele y lo... las películas no tiene nada que ver con parir. O sea, realmente no es eso no, no tiene nada que es ver es más hermoso es más bonito pero también pues más necesitas más información porque claro. llegan a ti muchos miedos que también el sistema te está imponiendo por ejemplo eh, lo de cuánto las semanas ¿no? Exacto. porque así de que no, a la semana 37 ya hay que sacarlo ¿ah? ¿What? O sea, me acuerdo que me llegaron a decir que la semana, hasta la semana 30. 40, 40 es lo máximo y si no iba a inducción. Había un doctor que te estaba diciendo que te iba a inducir y para sí, la 40 pa... no parías. Exacto. Sí, mi, mi ginecólogo, que pobrecito, lo dejamos fuera de fuera la jugada. De, fuera de la jugada. Le mandamos no... un saludo con mucho cariño. Sí. ¿Por qué? Porque no queremos que nos odien tampoco. Porque eh, tampoco podemos satanizar. Eh, la, la cuestión de los obstetras, ellos hacen su más Vamos leal y, y mejor entender, mm. ¿sabes? Ellos simplemente están enseñados a atender una situación de riesgo, Exacto. ¿no? En cambio, las parteras están más acostumbradas a atender procesos fisiológicos, a acompañarlos. Exacto. Entonces, eh, realmente ellos lo hacen para evitar riesgos. ¿No? ¿Para qué vas a, a, a someter a tu bebé tal vez a una desvariación cardíaca uh -huh. si podemos sacarlo de una vez? Claro, <risa> si mejor lo sacamos ya ahorita y pues ya los evitamos todos. Pero también ahí va algo de que les enseñan, Siento que también hay algo en el sistema que falta actualización en, ¿Es en el sistema no, educativo. Con, no, no, no Pocas veces ven un parto sin meter manos. ¿Cómo uh -huh. van a acompañarlo cuando están.? fuera de, claro. de la academia, si ellos mismos en su práctica no tienen esta costumbre de acompañar un parto sin meter mano. Exacto, y como ellos además están tratando los, todos los partos igual, de la misma manera, con, de, manera de una manera rutinaria, fría, y cada parto es diferente, pues porque cada mujer es diferente, así, así como es. después cada niño va a ser diferente y todos los mitos y leyendas no van aplicadas a todos los mismos y los métodos de crianza van a variar dependiendo de, de tu hijo, o sea, de yo a a ti, no me voy a meter sí, en tu ¿no? exacto, en tu materno, porque tu hijo es diferente al mío